no puedo entender, ¿qué fue lo que hice mal? Mamá debes comprender que yo no puedo pasar toda mi vida dependiendo de ustedes. Con tu padre te hemos entregado todos los valores, lo importante que es la familia, y tú no lo pagas de esta forma. Yo no voy a dejar la familia, yo solo quiero buscar un futuro mejor para mí. Lo que pasa es que tú te estás dejando llevar por las tentaciones del demonio. Ay, no puedo creer que me diga eso, tú no entiendes. Yo voy a ir de la casa sí o así. Está bien, ándate, pero olvides de tu familia. Y no te olvides que traicionaste tus principios. ¿Y qué te dijo tu vieja al final? ¡Nada, me chamo nada la mía es igual al principio, tengo... pero todo el a mi Abuelo, en serio, llama un doctor. No niña, no se preocupe. Pero abuelo vas a empeorar. Todo está en manos de. <coughs> está en manos de Dios. La fe no te va a salvar. <coughs> La fe voy a montaña. Crea no, si te pasa algo, te va a pasar igual. Bueno, esa es mi postura, vas a tener que entenderla. Cada uno cree lo que quiere. Ahora, ¿me puedes dejar descansar? Aló, Javier, juntémonos ahora en la plaza. Ahora. Hola, ¿cómo estás? Javier, dime la verdad, ¿qué pasó? ¿Con quién? Javier ¿tienes comentarios en Facebook. La Camila. La Camila, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué salieron? ¿Por qué corazón y todo eso? Oye, comimos juntos, somos amigos nada más que eso. Pues Javier, en serio, no me mientas. Oye, te estáis pasando mucho No rollo. me estoy pasando rollo, yo no, te dije. No, no confíes en mí. Pero ¿cómo si? Ay, tú dije que soy tonta. No, no tonta, insegura. Dime la verdad, pues, Javier, si no me lo dices, terminamos. ¿Te hay que más? Chao, terminamos. martes se ratificaron que de aquí a 2022 se eliminarán las centrales nucleares como fuente de energía en ese país. De manera inmediata los siete de ...establecer a bloqueeros... ...capital de Libia... ...la obsesión de esta relación... ...de manera inmediata I don't know.